las cosas se habla de la producción social de subjetividad, eficacia en la acción, velocidad, pragmatismo, el consumo, el culto por la imagen. El tema que se trabajó mucho, desde Vamos y mucho, todo el tema del consumo, fíjense que el consumo en parte es como Don Giovanni y la ópera de Mozart. Don Giovanni y la ópera de Mozart, el placer de... de era seducir mujeres para coleccionarlas, no para poseerlas. En el consumo, vos tenés algo y después ya apareció lo nuevo. Entonces es como las habitaciones de los chiches, de los chicos que están llenas, compran un chiche nuevo, juegan dos días, lo tienen ahí a buscar otro. Pero eso pasa con los famosos lanches, esto, lo otro, que siempre apareció otro, apareció el Samsung 7, el 8, el 14, qué sé yo, Plim, y siempre se está pensando, en, es decir, pero en eso pasamos a ser todos, yo le voy a poner un término que ustedes puede ser familiar, pasamos a ser todos mercancías, circulamos todos con valor de uso y valor de cambio, circulamos todos como mercancías, esto es un tema, porque tiene que ver entonces, qué es lo que se ha hecho para que pasen las cosas que pasen, ¿Mm? Eh, eh, Baumann toma una frase de Marx que es todos los sólidos se disuelven en el aire. Marx decía eso este, porque decía que el capitalismo va a llegar a un extremo tal que va a ser el capitalismo mismo el que disuelva todo lo que parecía sólido. Él hablaba la, la, la familia, todo, todo eso va a entrar porque el capitalismo mismo lo va a llevar. No, no, no era la revolución que iba, era. Que, que, es decir, una cosa muy interesante cuando plantea el tema de todos los sólidos se disuelven. Él, él no lo planteaba, lo planteaba en el sentido de cómo. Y, y esto es lo que pasa, ¿no? Es decir, este, el hábito del constructo va generando una cuestión de cosa más individualista, ¿no? En el tener. Entonces, esto es una cuestión a tener y todo lo que tiene que ver con el culto por la imagen. Esto que se dice, hay que aparecer por la televisión para existir, ¿no? pero después eso, eso genera consecuencias, no es inconsecuencia. ¿no? Fíjense, Henri Lacordaire. Ahora veamos ah, es decir: fue eh, un sacerdote. mire que paso de uno a otro. Un sacerdote del siglo XIX, principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX, que daba homilías en Notre-Dame, en París. Y en las homilías iba toda la intelectualidad, hasta Voltaire, toda la intelectualidad francesa, creyente o no creyente, porque es época, no, no. ¿Eh? Siglo XIX. Es física. primera parte del siglo XIX. Es decir, ¿Por qué? Porque él daba homilías de alto contenido social. Por eso fue perseguido por la iglesia. La iglesia no lo, lo, lo que voy a contar, pero la iglesia no solo, sino que le planteó que tenía que arrepentirse porque estaba en un pecado. Una historia trágica, termina como una historia trágica. Te la pero va a tomar la parte donde él daba las homilías en Notre Dame. Y una de las homilías que era, dice, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y el derecho reine. De ¿Por qué dice esto? Eh? Porque él dice, entre el fuerte y el débil, si no hay un derecho que legisle, no existe una igualdad, ni existe tal libertad, sino que de alguna forma es un discurso que queda hueco porque no se expresan las acciones. Es decir, efectivamente, si no hubiese habido en la historia de la humanidad todas las luchas sociales que hubo, este, no se hubiesen hecho conquistas, que ahora parece mentira la jornada de ocho horas. ¿Eh? Es decir, hubo una serie de conquistas que fueron arrancadas en ¿Eh? la historia de la humanidad todas las conquistas fueron a través de la lucha social ninguna fue dada ¿Eh? Todo esto es un, una cosa muy interesante es decir, que no hay tal digamos, igualdad de libertades cuando se habla con pues, ciudadanos libres pero, pero vamos a ver, ¿qué quiere decir eso? tiene que haber algo que legisle, instituya de derechos. ¿eh? Es una cuestión que también es muy importante porque tiene que ver, como bueno, yo decía, de la cosa más estructural, ¿eh? es decir, y esto lo decía la Corbeille que era un sacerdote, ¿no? Para que, que, bueno, por eso la Revolución Francesa no, seguramente, esto humanidad. es post Francisco ¿no? Claro, pero ¿qué dice si la revolución francesa? La libertad, igualdad eso, y fraternidad importante. Pero el derecho sagrado a la propiedad privada claro. Claro. Claro. Claro. claro, bueno, porque eso que vos decís, Diana sí, claro. Es muy importante, porque en realidad sí. en, es, en ese momento del capitalismo el capitalismo necesitaba salud para todos para tener fuerza de trabajo apta, educación para todos para tener fuerza de trabajo apta del punto de vista de lo que necesitaba. Claro, creo que fue una conquista, porque tampoco... Fue una no, conquista, conquista, pero bueno, este tuvo que ver, claro, pero tuvo que ver con esto, ¿no? Este es un, es un tema, claro, interesante en este sentido. Es decir, eh, Cómo, cómo pasan estas cosas, ¿no? es decir, eh, pero de alguna manera me, me pareció interesante ¿no? que en Notre-Dame, donde ¿no? sí, no, no, no eran las homilías en, en la capillita, este, y toda la intelectualidad francesa, <risa> creyentes o no creyentes, bueno. Acá hay, aparece otra cuestión que me parece muy importante tener en cuenta, que es la subjetividad individual se va estructurando en una bisabra que transita entre lo histórico cultural y la historia singular de cada individuo. En la estructura misma del aparato psíquico, ese lugar de interno no excluye, sino que por el contrario contiene su exterioridad. Esto me parece que es otra cuestión, que nosotros lo podemos decir que en varias cuestiones el sujeto no es siendo social, lo social no es insujeto. Pero que en realidad somos personas sociales desde el nacimiento. Es como estructura. No es que nos vamos, después bueno, vamos, sí, pero, pero esto, es, es, esto es una cosa que me parece también muy importante porque se tiende, eso lo que decir que después no haya que analizar de la diferencia, de la singularidad de lo universal, de lo general, lo particular, todo eso estamos de acuerdo. Pero no perder de vista esto. No perder de vista esto porque eh, muchas veces, y ahora después vamos a hablar, aparecen cosas ¿no? este, que empiezan como a cuestionar esto. Esto que parece, acá no, seguramente todos rápidamente lo ponemos de acuerdo, pero van a ver que no están tan así. ¿no? Fíjense, no olvidemos que lo social y la cultura son factores importantes en la forma en que se organiza el deseo y la fantasía. Bueno, a ver, podemos tomar cualquier acontecimiento social que puede llegar a modificar las ilusiones y deseos de fantasía de cada uno de nosotros. Y, y acá creo que si empezamos a dar ejemplos, no quiero, armamos un libro, después escribir de ejemplos de lo que implica la modificación de los deseos, fantasías, incluso del vínculo entre las personas y entre los grupos sociales. ¿Mm? Es decir, creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Esto, que viene, esto es un, digamos, no es textual, yo la, la modifiqué, pero es